Aquí en San Francisco de Macorís, en los próximos minutos vamos a la carretera, pero ahora aquí en Telenor tenemos una serie de personalidades que nos acompañan y vamos a iniciar con el senador por la provincia de Duarte, señor Fraquis Romero, que está con nosotros. Y tenemos eh, al alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG, y tenemos al, al senador de la provincia de María Trinidad Sánchez que nos acompaña aquí, Alexis Victoria está con nosotros en, este, en esta producción especial de la Z101. Vamos a dar un aplauso a todas estas personalidades que encabeza la señora gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés Marte, licenciada Xiomara Cortés Marte que nos acompaña aquí y ella introduce este segmento con estas personalidades que eh, están aquí respaldando este programa especial y muy especialmente también la construcción de la carretera Río San Juan, San Francisco de Macorís. Buenos días, señora Gobernadora. Buenos días a todos. la Un placer para mí estar aquí hoy con usted en este programa. Bueno, señora Gobernadora, eh, gracias por recibirnos aquí en la provincia. Y vamos a poner en manos de este equipo, ahí está eh, Nayicha E de Calderón y Villaverde, ahí está Roseto Tavares, y él introduce... Esta, este segmento tremendo de estas personalidades que nos acompañan. Bueno, aquí tenemos a tres pilares para que esta, este proyecto de esta carretera pueda concretizarse. Tenemos a dos senadores, importantísimos dos senadores de la región, y tenemos al alcalde del principal municipio que es Siquio ONG de Las Rosas, nos, nos gustaría comenzar con el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. ¿Cuál es eh, la expectativa real que hay de que esta carretera pueda construirse? Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes por hacer presencia aquí en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Y qué bueno que tenemos aquí también a nuestro colega senador de María Trinidad Sánchez, un guerrero también en el Senado junto a nosotros. Miren esta carretera carretera que data del año, es un proyecto que todos los presidentes la han prometido Desde desde Joaquín Balaguer, León Fernández, Danilo, Hipólito eh, Y que en algún momento se hizo ese esa carretera, se empezó la carretera Por lo tanto, eh, nosotros siendo diputados en el pasado cuatrienio Pues sometimos una resolución que fue aprobada a unanimidad eh, para que fuera, realmente se concluyera esta carretera. Hicimos un descenso, tanto acá como en San Juan, María Trinidad Sánchez, con una comisión de diputados, y fue aprobado. También tenemos entendido que la Z, no tenemos entendido, fuimos partícipe de la Z cuando vino acá también a pelear por esta carretera. Esta carretera se empezó... Eh, o se continuó en el pasado gobierno de Danilo Medina pero por cuestiones legales por pues la carretera no pudo proseguir la construcción nosotros sabemos de la importancia de esta carretera, nosotros como una provincia productora de arroz que producimos el, el 60% del arroz que se consume en este país entendemos la importancia de la comunicación vial para nuestros cosecheros, pero más que eso en el pasado, el Diputado Juan Comprés, que está acá presente, sometió ante la Cámara de Diputados declarar la provincia de Duarte ecoturística. La misma iniciativa la sometió el pasado senador, Amilcar Romero. Ambas perimieron y nosotros la sometimos de nuevo ahora en el Senado. ¿Por qué la estamos sometiendo? Porque sabemos de la importancia que es la construcción de esta carretera. Eh, lamentablemente es bueno aclararlo, no está en presupuesto para el año 2021. El presupuesto de nuestra provincia bajó eh, grandemente, apenas tenemos 1.305 millones de pesos y hemos logrado conseguir otro presupuesto para otras obras de importancia en toda la provincia y el gobierno, en la, en la presencia Una más palabra, de el presidente, presidente, del hecho eco, de la importancia del desarrollo de esta provincia. Nosotros vamos a seguir continuando con. El, solicitando la construcción de esta carretera, Senador. pero más que eso como no está en presupuesto nosotros aprobamos una ley de alianza público-privada y por ahí que estamos dirigiéndonos. Senador, pero no está en presupuesto para el, este año 2021 pero sí entiendo que hay un presupuesto ya de esa carretera de ¿Cuál es el costo? Eh, ¿Cuál es el diseño que lleva? Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el costo que tiene esta carretera eh, desde San Francisco hasta Río San Juan? Mira, el, la longitud de la carretera es de unos 64 kilómetros. Con esa carretera, antes de decirte de, de, del presupuesto que hay, porque el presupuesto que se hizo hace ya unos eh, 7 años, okay. estamos hablando de 2.700 millones de pesos, claro. 2.700 millones de pesos. Y era la conclusión de la carretera, no era el inicio de la carretera, porque ya se había hecho la trocha, como, como se dice. Y en un momento, en, lo, en el pasado cuatrienio, pues se eh, empezó a trabajar siete kilómetros. ¿Qué nosotros sabemos de eso? Que aunque no está en el presupuesto, porque este es el presupuesto más difícil para cualquier gobierno, llámese que sea del PRM o cualquiera que lo hubiese tenido, así como terminó el PLD, fruto de la pandemia... Tenemos que entender que es una situación difícil, pero gracias a Dios nosotros logramos aprobar la ley de alianza público-privada y podemos hacer muchísimas obras. Entendemos que con la alianza público-privada no solamente esa carretera, ahí está la cañada grande, la cañada del diablo, como lo llama aquí, que es responsabilidad del INDRI, realizar un trabajo al respecto, eh, porque tiene que ver con agua. con las Perdóname, aprovechar y recibir con un fuerte aplauso al director del INDRI. Olmedo sí. Cava que está con nosotros aquí en los estudios de la Z, de, de la Z y de Telenor. Y sí. estamos todos, y en breve vamos a estar hablando con él de, de, de muchísimas cosas, incluyendo Monte Grande. ¿Ustedes, ustedes quieren entrar en Monte Grande, que es muy importante, porque bastante dinero que hemos aprobado para esa carretera y todavía hay que aprobar otro, otro proyecto, otro presupuesto. Más. Aquí hay muchas primicias hoy con Olmedo. No, entonces, usted decía que la esperanza de la construcción de esta importante carretera estaría eh, pues en la alianza público-privada. Yo entiendo que sí. Pero eh, ¿sería para iniciar este año o de todas maneras eh, estaría ya un, para el 2022? Decir, ¿cu ¿Cuándo se piensa iniciar esa carretera, ya sea con la alianza público-privada o con el presupuesto? Lo que sí le puedo decir que eh, está en los ánimos del presidente el desarrollo de esta provincia. Y lo dijo públicamente en su discurso del 27 de febrero. Peaje sombra. Pero, no, eso de peaje, de peaje sombra, casualmente nosotros lo estamos enfrentando. Porque recuerden que ese peaje, bueno, el, el, el senador porque ayer si, habló justamente si es ayer, el de, mando, Sánchez nos va a ayudar pero, un poco pero, en eso. Pero, déjenme decirle que a través de los peajes se han construido la mayoría de las carreteras de todo claro, el mundo. Sí, pero, claro, claro. claro. Por lo que hay que estar claro en el contrato que se Lo que, lo se que da, no puede hacer es sombra el peaje. Pero toda la carretera, claro. Sí. Un peaje. Pero en ese punto yo quiero que me definen cuál es el tipo de carretera que se quiere construir. Miren, ¿Es este, una carretera para incluir a todos los sectores productivos que están en esa zona, o es una carretera turística, porque cuando hablamos no. de una alianza público-privada, implica implica que el que construya ahí del sector privado con un crédito aprobado o avalado por el Estado, va a meterle un peaje a eso para cobrar su dinero. Entonces, ahí están las comunidades productivas, y esas comunidades que están ahí van a tener que pagar su peaje para entrar y salir su producto y su fruto. eso, De eso que estamos hablando. Mira, la importancia de la carretera, y todo tiene un costo, y hay que entender. Ahora, el precio que estamos pagando hoy por no tener la carretera es mucho más alto del que podemos pagar por un peaje que no tengamos. Eso, créeme que sí. No hay posibilidad de que nuestros productores solamente al mercado aquí municipal, de San Francisco Macorís, puedan traer sus productos a tiempo. Porque no hay comunicación vial. Pero más que eso... Nuestra provincia, que viene siendo la tercera en importancia, en producción, no tiene playa. Esto nos acercaría a nosotros 30 minutos a María Trinidad Sánchez, a San Juan. San, el río San Juan sería la playa de la provincia de Duarte. En 30 minutos, lo que se hace en una hora y 40 minutos, nosotros lo realizaríamos en 30, 34 minutos con esa carretera. Nosotros sometimos, como le dije, declarar a esta provincia ecoturística. Esa es la importancia de la carretera por igual. El peaje, eh, si el gobierno no tiene el dinero, el presupuesto para hacer, pues una alianza público-privada a través de un peaje, créeme que va a ser menos el costo que lo que estamos ahora generando. Sí, pero hay que tener hay que tener hay que tener mucho cuidado senador. Perdona, perdona, quiero que tú has dicho que te gustaría ver la opinión de la comunidad. A mí me gustaría ver la opinión Perdóname, de la comunidad. Perdóname, nosotros, nosotros hemos trabajado durante todas estas semanas y la semana pasada estábamos haciendo un sondeo en esta zona eh, de la carretera y la gran mayoría de la gente que vive en esa zona está desesperada por la construcción de sí. esa carretera. porque como plantea el senador, de una forma u otra, ahí se están dañando los productos. producto de una cantidad enorme de producción agrícola de la zona, se está quedando ahí perdida. Pues bueno, puede ser que nos cueste un poco cruzar una carretera, pero vamos a poder sacar esos productos y moverlos también. Sí, señor director, parte. que nos cueste un poco, y por eso quería decirle al senador Franklin Romero, eh, todo cuesta en la vida, sí. todo cuesta esfuerzo. Eh, lo que no cuesta dinero, cuesta sacrificio pero hay que tener mucho cuidado con esa ley de alianza público-privada para que no hagamos una alianza público-privada como ese camino vecinal de Samaná otra vez hay que tener mucho cuidado con eso, que la desesperación que la necesidad de tener una carretera que yo considero que es importantísima eh, no nos lleve a cometer errores que más adelante eh, vamos a tener que lamentar eso es correcto. Y qué bueno y qué bueno que tenemos como ejemplo la carretera de Samaná, ese peaje sombra, porque ya nosotros tenemos dónde mirar para que no nos pase de nuevo. Lo que no pase aquí en la provincia lo, lo de Duarte, no ni se, en el país. Lo que no se puede sobreestimar, eh, el nivel de circulación vehicular que va a tener la carretera... O sea, porque eso fue lo que pasó ahí. ¿no? No, ese... eh, pero perdón, es que se pague el peaje sí. efectivo. Que se pague, exacto, exacto. Que se pague se el paga peaje, un peaje efectivo. Peaje carro ya. que pasó, carro sí. que pagó. Señores, es... claro. hay gente en este país que nunca, nunca en su vida ha pasado por ese camino vecinal. Hay gente que vive en Dajabón, que, da que viven en, en Montecristi, no, y no, no, que nunca han salido, por ejemplo, de su región. Nunca han pasado por ese lugar. Sin embargo... Pero, pues yo creo que la pregunta aquí sería, Nayit. Tienen si que es, pagarlo. Si, este, si un acuerdo público-privado para la construcción de esta carretera tiene la misma característica de un, de un contrato, si aquel de la... porque para mí aquello es una carretera privada. Pero no es una alianza público-privada recordemos, recordemos que yo estoy hablando de una alianza público-privada. No este estamos hablando que sea el que el presidente haya decidido que la carretera se vaya a hacer una alianza Es una ah, propuesta sí. que tenemos el presidente porque no la tenemos en presupuesto. Exacto. Pero, señor director, la carretera... Eh, digo, carretera no, perdón. El camino vecinal ese que va a Samaná es precisamente una alianza público-privada. ¿Eh? Porque hay una concesión que la da el Estado Dominicano y aquí tendría que ocurrir lo mismo en esta parte para que la, la empresa o las empresas que se interesen construir esa vía, bueno, tengan la manera de recuperar el dinero que invirtieron, que uno entiende que tienen que recuperarlo, claro, no de la forma abusiva como ha ocurrido en el caso de esa autovía del Nordeste. ¿No? Y un, abuso, un abuso, discúlpame eh, eh, Julieta, ¿Sí? y un abuso aislando a las comunidades. Porque hay que caminar por esa comunidad de Majagual y esa zona de ahí, de, de, de Sabana Grande de Boya, para ver cómo están todas esas comunidades aisladas por esa carretera, donde las comunidades no tienen acceso a esa carretera. Que es mi preocupación, si hay una alianza público-privada que no incluya a esas comunidades dentro de esa vía de desarrollo. Sí, a, mí gustaría, a, gente, a mí de me gustaría... manejo un, sí, una, una mal alianza para el Estado. Pero la alianza público-privada es una solución a las claro, necesidades claro, que tenemos claro, en nuestros claro, claro. pueblos. A mí me gustaría que el senador de la provincia de María Trinidad Sánchez, Alistair Victoria, nos dijera qué representa, porque para mí la carretera eh, Santo Domingo no es Santo Domingo Samaná, es Santo Domingo Nagua, porque Nagua está pegado, ahí ¿sí? en Rico de Molinillo. ¿Qué opina usted de, de, este, de esta alianza público-privada y la situación del peaje sombra en la carretera del Nordeste? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por usted venir a, a nuestra región, a la capital de, del nordeste, que es San Francisco de Macorís. Eh, yo creo en, la, en, en todas las alianzas eh, que se hacen para que sea beneficio eh, eh, común, en este caso beneficio de, de la ciudadanía. Pero ha sido tan amargo y tan traumático... Esa carretera, Juan Pablo II, la carretera Santo Domingo-Samaná, que creo que, que uno volverá a, a cometer eh, esos errores del pasado. Tenemos que analizarlo bien, estudiarlo bien. Eso es eh, Voz Populi, todo lo que ha existido a través de, de gobierno tras gobierno en esa carretera de muchos sobornos, de muchos chantajes, de mucho ofrecimiento, porque a mí me ofrecieron, a mí eh, en transición, eh, a las ayuda de, de, de limpieza de carretera, de, de ellos mismos, la misma gente. No directamente, pero a través de, de, de personas, a los, a los alcaldes, al senador de Samaná, al senador de Monteplata. ¿Con qué propósito? Usted sabe de uno callarse, de, de uno callarse. Yo sí soy responsable de, de, de decir las cosas eh, porque yo nunca he tenido temor y a veces uno ha tenido que pagar ciertos precios por no ser tan tan claro y transparente y responsable en lo que yo digo. Ese peaje, eso hay que, hay que romper ese contrato de una u otra forma porque ellos no han sido transparentes con el Estado dominicano. Aquí no se sabe cuánto, cuánto han cobrado ellos a través de los años porque nunca ha sido fiscalizado, siempre ha sido pagando dádivas a ministros, senadores, diputados, alcaldes, para que el pueblo dominicano sepa lo que ha sucedido ahí en ese peaje, donde todos los dominicanos somos los que hemos tenido que pagar ese alto precio. Y nosotros tenemos que, en este... Este gobierno que cabeza el presidente Luis Abinadel y todos los congresistas que estamos al lado de él, nosotros no, vamos, no, no vinimos a hacer política eh, para beneficio propio, sino para nosotros tener un futuro mucho más promisorio para nuestros hijos y, y las generaciones que, que nos suceden. En el caso de la carretera de Río San Juan, San Francisco y Macorís, nuestra provincia de manera... Eh, escalada ha venido un crecimiento, un crecimiento económico y un crecimiento sostenido del turismo en la parte de Río San Juan y Cabrera. Un turismo que no es el turismo de todo incluido, eh, que es bueno el todo incluido, pero eh, eh, eh, es mucho más popular de nosotros. Un turismo de retiro, un turismo de segunda vivienda, un turismo... Que tenemos el hotel más costoso que existe en el país. Es el Hotel La Manera donde en lo, eh, hace varios meses vino el presidente y dio el primer Picasso que van a construir 170 villas. El Hotel La Madera fue donde eh, el, el deportista más popular que ha existido en la historia de cualquier deporte, Michael Jordan, hizo su serie de Netflix, eh, donde hay un campo de goles hermoso, unos farallones. El last y, y estuvo eh, en, en, hace varios días cuando estuvo J-Lo y, y Alex Rodillo con el por chisme ese que tienen armado ahí con la novela que han montado. <ríe> pero yo, divorcio, yo lo que quisiera que se aquí, parar, se dejaron y se reconciliaron. yo lo que quisiera para hablar claro como me caracterizo que el senador mi querido colega Franklin Romero y un servidor otro tenemos que someter una resolución primeramente qué es lo que ha sucedido en esa carretera pues yo tengo entendido que esa carretera estuvo contratada, donde una vez Nuria Pierre hizo un gran programa y, y fue en helicóptero y todo el mundo vio lo que había por ahí, muchas villas, de, principalmente de personas aquí de esta provincia. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que ha pasado con eso. pues Yo tengo entendido que esa carretera estaba contratada, que hubo desembolso, de que hay problemas legales. Nosotros tenemos que averiguar primero, investigar, hacer una comisión de todos los, eh, eh, proponerlo allá en, en el hemiciclo, de los senadores que, que estamos envueltos en esta zona, para uno partir de ahí. Porque no ha habido ninguna, eh, eh, eh, nada que pueda parar, ningún gobierno que tenga 60 kilómetros no es nada de carretera. Claro. Solo hace cualquier gobierno. Cualquier gobierno de dos vías pequeñas, no hay que hacer una gran carretera eh, eh, para iniciar, porque el flujo que va a haber ahí un flujo mucho... Eh, eh, que va a ser totalmente turístico para darle eh, que los provincianos de, de la provincia de Duarte, de, de Salcedo, de Moca y de, misma Vega, de la misma Vega puedan eh, ir a, a la playa y conocer lo que es eh, eh, la, nuestra provincia, una provincia maravillosa y hermosa. Yo quiero, eh, eh, mi colega Franklin, vamos a partir de ahí porque tenemos que ser eh, eh, totalmente... Eh, eh, claro, y saber de dónde que tenemos que empezar para nosotros eh, hacerle propuestas a nuestro presidente y saber qué es lo más, más idóneo para la construcción de esa carretera. Yo creo que esta carretera ya, pues el presidente habló, de la prometió para la provincia de Duarte y para la provincia de María Trinidad Sánchez. Estoy de acuerdo con una investigación. Pero esto está a, a, a punto de, de terminación prácticamente esta carretera. Son escasos kilómetros desde San Francisco hasta Río Boba, de Río Boba, ya las carreteras que nos unen. Eh, Palmarito y todas estas toda esta partes. Está trabajando, Alancheco ha estado trabajando en estas en esta, en esta carreteritas, ¿no? Que yo creo que también... Pero con cambiadas. más razón, Willy. si es lo está construyendo porque hay un contrato y, y, hay, no, no, no, y ha, ha eh, habido erogaciones eh, del Estado Dominicano. Eh, ellos están trabajando en la parte de, de, de, de Río San Juan. el Río San Juan. Eh, la carretera está... Nosotros hicimos un programa desde ahí porque la primera guerra contra esa carretera era eh, el daño al medio ambiente. Se habló del daño al medio ambiente, que esa carretera iba a afectar eh, la reserva de Quitepuela y no lo demostramos que no fue así. Lo que pasa es que se politizó eso, Alexis. Tratando de buscar un filo político a esto, lamentablemente se perjudicó a San Francisco, a Río San Juan y todo lo que puede ser beneficioso en esta parte de nuestro territorio. Yo creo que lo más importante aquí es buscar la salida para hacer esta carretera. Y si hay algún tipo de, de manejo dudoso, pues que tomen las medidas. Ahí están los tribunales. Eh, Totalmente de acuerdo, Estamos de acuerdo. Güey, estamos, estamos pero de acuerdo. pero, pero eh, eh, hay que ver eh, qué ha pasado. Pues miren, otro es un caso eh, eh, parecido que es el malecón de Nagua. Es mal, malecón Esa ha dado mucha, mucha, muchas voces y mucha agua de beber ese otro y, ahora, y ahora que se está haciendo ya culminando ya en los próximos meses el proyecto en sí proyecto no había, ahí lo que había una, una trocha y donde había que tirar las cosas y, y, y se hizo un proyecto de 1.600 millones de pesos bueno yo agradezco a Frank Romero y le agradezco a ustedes porque ustedes han dicho que sí de inmediato a esta producción, a este trabajo porque ustedes están conscientes de la importancia de esta carretera, ahora esa, esa unidad de, de los grupos de trabajo, de, la, de las comunidades, nos va a ayudar a seguir creciendo. Da pena ir a un río San Juan y encontrarse con una laguna de grigría abandonada, eh, manejada pues por el populismo, y poniendo en riesgo ese, ese punto turístico tan importante que tienen estos hoteles, que pueden llevar turistas del más alto nivel a la zona de río San Juan y dar vida a toda esta parte. Con lo mismo Anagua. Eso del malecón de Nagua es una cosa vergonzosa. Hemos hecho varios programas desde allá, Alex, y tú sabes sí, que, claro que sí. no ha sido posible que se le dé seguimiento a esto. Ahora se está hablando de una serie de medidas, hemos hablado con el alcalde que está muy emocionado, dice que esa obra va a seguir, va a seguir esa obra, va a seguir ese malecón de Nagua y los macorizanos cruzarán por esta carretera a Río San Juan y llegarán a Nagua a disfrutar de este malecón. ¿Usted puede estar seguro que en este año tiene que, que iniciarse los trabajos? Nosotros hemos ido varias veces ya al Ministerio de la Pública viendo eh, eh, la, y nosotros llevando la parte de la sociedad civil de la provincia, del municipio, para que también explique, porque estamos incluyendo ese malecón de agua también estamos incluyendo el drenaje pluvial. Que si nosotros hacemos ese malecón, el pueblo se nos va a inundar en cualquier momento cuando vengan eh, los aguaceros. Entonces está tomando medidas claras. ...de hacer un gran proyecto, que no solamente sea el malecón de Nago... esté el drenaje buque, eh, pluvial... Natales, ...y que nosotros realmente eh. en los próximos años... ...me imagino para el año próximo... ...tengamos definitivamente este malecón... ...y que puedan los, los macorizanos... ...irse por Río San Juan y venir por Nagua para que vean el malecón... ...y puedan eh, seguir transitando como lo han hecho a través de los años... Eh, eh, esta maravillosa provincia Quiero agradecer al doctor Bautista Rojas Gómez Que es el senador por la provincia eh, Hermanas Mirabal Estamos tratando de hacer una conexión eh, Tenemos muchos problemas con las conexiones telefónicas En esta transmisión Porque estamos uniendo muchos grupos de trabajo eh, Está todo el sistema Telenor, está Cachicha Está eh, el canal 45, hay una serie de, de instituciones Unidas y nos es un poco Complicado eh, manejar la vía telefónica Pero de entrada Queremos agradecer el apoyo y la sintonía del senador Bautista Rojas Gómez, doctor Bautista Rojas Gómez, senador por la provincia Hermanas Mirabal. Eh, Así es. Sí, sí, mire, sí. señor director, también tenemos en esta mesa aquí. En esta transmisión especial. Del También tenemos. De la Mariana, eso es un tolete. Tenemos un tolete de alcalde sí, que está ahí, con nosotros. Ahí vamos, ahí vamos. En edad, más, Diría, solamente compite con Rosendo Tavares sí, en esta sí, mesa. Sí, sí, en él, edad. Él es más joven que Rosendo. Pero más bueno, joven, sí, bien, tenemos aquí en la mesa al alcalde yo, del municipio. Cuando yo era Cabecera, chiquito. San Francisco de Macorís. Cuando perdón, yo era, cuando yo era Carreño, chiquito, Carreño ya que yo era... Tavares. Presidente del partido. Carreño Tavares. Sí. tenemos al alcalde, como decía, del municipio cabecera de San Francisco de Macorís, de esta provincia de Duarte, al señor Siquio NG. Buenos días, bienvenido a esta producción especial de la Z101, Telenor y otras importantes eh, emisoras y también estaciones de televisión. Bienvenido a todos los miembros de la Z, que están presentes siempre donde se van a tratar temas importantes. Con orgullo te digo que soy el alcalde más viejo en edad de la República Dominicana. Y el más joven. Y el, el más joven en idea. Porque la idea siempre es tan fresca y joven. De avanzada. Como te tengo dos. Y lo acá, dijo. Por acá. Debo decírtelo, sin que me lo pregunten, que estoy de acuerdo y apoyo la carretera San Francisco-Río San Juan. Y al igual que la otra vez que ustedes tuvieron el mismo propósito acá, yo puse mi punto de vista. A mí me gusta trabajar en orden prioritario. Y en esta fecha hay un orden prioritario donde está también esa carretera que yo pienso que el gobierno la puede comenzar dentro de nueve meses, que es el año que viene. Pero antes de eso, a mí me gusta, porque soy un hombre legalista, lo que yo pedí la otra vez. A mí me gustaría ver el estudio de impacto ambiental para darle el trazo a esa carretera por donde mejor le convenga a nivel de medio ambiente. Pero estoy de acuerdo con la carretera, la apoyo y creo que es importante para el desarrollo de ambas provincias. Si sí, es que, déjame decirte algo. Una de las batallas eh, en lo que fue en los inicios de los trabajos en esta carretera... Eh, Medio ambiente, la, la, los medios ambientalistas aquí, eh, Luis Carvajal, una serie de, de, de expertos en la materia. Para este programa especial que hizo la Z, eh, contratamos un equipo técnico que hizo un estudio previo, porque es lo que decía Bienvenido Rodríguez, lo que planteábamos nosotros. No podemos ir a defender la construcción de una carretera que ponga en peligro un área protegida como es la Loma eh, Quitespuela. Y se, aquí vino un equipo técnico especializado e hizo un estudio y demostró que no hay ningún tipo de impacto negativo a lo que es el área de amortiguamiento sí, de yo hablaba, la loma yo hablaba quinta del escuela tra, del trazo de la carretera yo apoyo la carretera revisar lo que es los tramos donde están correctos y donde no están correctos a eso que yo me refiero bueno pero eh, lo que se había hecho y lo que existe actualmente no representa ningún peligro y eso quedó okay. demostrado. Ahora, la, claro. la, lo, lo del manejo del puente, cómo se va a hacer un puente allí, cómo podemos ambientarlo con lo que es el, el entorno, bueno, ya esa es otra cosa. Y yo creo que es muy importante, como planteas, que todos unidos busquemos la mejor salida, pero que no se pare este trabajo que es tan positivo para todo el corazón de esta parte de nuestro territorio. Bueno, lo importante es que yo le he dicho que yo lo apoyo. Ahora, en orden prioritario, como esta es el tercer municipio de importancia económica del país. Yo sí tengo mis prioridades, que si me dan dos minutos, se lo explico a usted y al país. Eh, claro. Dice bienvenido que esta emisora de todos ustedes. Así eh, que no hay ningún problema, dice Telenor miren, por igual. Estamos miren, abiertos a escuchar. En el año 1999, cuando yo fui alcalde, le di la solución vial para el desentaponamiento de San Francisco de Macorís. Hoy, 20, 21 años después, ...que he vuelto a ser alcalde... ...tengo la solución... ...de orden prioritario... ...porque Magorri... ...ha crecido demasiado... Eh, ...el inventario vehicular... ...y con un simple proyecto... ...que no llega a 300 millones de pesos... ...yo tengo la solución definitiva... ...trazada aquí... ...que se la voy a mostrar a ustedes... ...con un... ...siempre es... ...ser creativo y pensar... ...miren... El mapa de San Francisco de Macorís. Micrófono, si sí, quiero. Eh, miren ustedes. Sí, okay. Miren ustedes. Miren ustedes ahí, en San Francisco de Macorís. Cuando uno viene de la capital, uno se desvía por lo que es la avenida 14 de junio. Y eso saca a uno a la carretera de la ceja y todo el que va para Los Rieles, para Anduja, para Los Piñas para los rieles, los rielitos, los maestros, eh, alto de la Javiela, y la salida de Nagua se va por ese desvío. Sin tapones. Luego, se dobla a la izquierda, antes de entrar a la ciudad, en la avenida Antonio Guzmán, y usted une la ciudad con la carretera Villa Tapia, San Francisco, y todo el que va por el centro de la ciudad, eh, por el cementerio, eh, Vista de Valle, eh, la salida de Nagua, el hospital, eh, los hueves, eh, todo eso se debía por ahí. Con un puente simplemente lanzado eh, por ese medio. Entonces, otro puente que sale a la calle Villini, que traza y sale medio a medio al corazón de la ciudad. Ahí en la Villín el 50% para la derecha está el 50% de los habitantes y de los que viven en San Francisco. Y a más izquierda está el otro 50%. Ese proyecto que yo estoy hablando no se gastan 300 millones de pesos. Porque inicialmente se harían dos puentes que salen en ciento y pico millones de pesos. Rehabilitar la 14 de junio y irse al centro de la ciudad, sin tener que cruzar los tapones, que se va a destaponar la ciudad y salir también para, para Villatapia. Y esa es la solución. ¿Cuál es el otro problema grave? Aquí está el proyecto. El mercado de San Francisco de Macorís. Miren los planos ahí. Un mercado que sea abajo mercado y arriba un parqueo. De 350 vehículos que también, aparte de que limpia la ciudad, eso está en el corazón de la ciudad. A la vez, el parqueo de 350 50 vehículos le da también una solución al primer proye proyecto de viabilizar y desentaponar a San Francisco de Macorís Tengo ese proyecto, ya lo he conversado. ¿Cuál es el costo de ese, de ese proyecto, del mercado? Del mercado, 200... 66 millones de pesos parqueo y mercado Entonces, fondo, fondo del ayuntamiento o fondo no, no, no, del no. gobierno central? mira, ¿Y cómo? ya el honorable señor presidente de la república me dio un avance de 25 millones de pesos para remodelar el mercado con 66 millones de pesos pero como por el mercado hay 10 mil y pico de metros en el corazón, en el centro de la ciudad me llegó una idea de que la segunda planta de eso debiera utilizarse para un parqueo. Y se lo voy a plantear al presidente, yo lo voy a ver la próxima semana, probablemente. No, y ya lo, ya lo está escuchando también aquí eh, a través sí. de la neta sí. y de sintonía. Está y, acompañado de Linda Ascensión, está por allá por el este. ¿Qué Oye, sucede? Yes. Como yo no me desespero. Eh, no le suba mucho volumen entiendo, a su radio, señor presidente. Yo entiendo. Eh, ...que este es un gobierno que comenzó con una pandemia... ...y con un gran problema... ...podría... ...hacerse primero este año... ...pues este año va en marzo... ...lo que le quedan nueve meses... ...este año hacer... ...el proyecto vial... ...y el año que viene... ...comenzar nuevo el mercado... ...y se están haciendo dos cosas que van relacionados... ...y que limpian hacia ciudad... ...yo... ...en este ayuntamiento mi prioridad principal comenzó ayudando a las autoridades de salud pública a combatir el COVID. Y sigo en eso. Antes de ayer le presté la ambulancia del ayuntamiento al hospital para que le den uso en esos fines. Y finalmente he estado trabajando duro en la mesa de seguridad ciudadana porque entiendo que combatir la delincuencia... Y eh, brindarle a la ciudadanía una mejor eh, eh, seguridad ciudadana ha sido un tema muy fundamental a través de la mesa eh, que, de trabajo de seguridad ciudadana. Entonces, esas son mis prioridades como alcalde, aparte de limpiar la ciudad y darle los servicios a los pobres y a los barrios eso está abierto permanentemente. Como no se qué. Tengo entendido, y me hablaba el senador Franklin Romero, de también un proyecto que tiene para eh, mejorar el, eh, el movimiento vehicular, el tráfico en la ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, a lo que estamos haciendo... Permíteme, Franklin. He recibido el apoyo que me quedaba eso, del de senador para ese proyecto vial. Igualmente que nuestra gobernadora y los diputados. Estamos unidos todos consciente de ese proyecto y me, me cabe la satisfacción que todos ellos me han apoyado en ese eh, proyecto que es de todo es de ellos y será para el pueblo así es así es sí. ese proyecto se lo depositamos al presidente de la república eh, solamente con el trazado y se mostró muy interesado eh, en realizarlo porque el presidente ha puesto mucho énfasis en que San Francisco de Macorís debe de cambiar principalmente ah. el ordenamiento eh, vial de acá, y también el ordenamiento de las infraestructuras de las diferentes institu instituciones que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros sometimos al presidente un proyecto que declaramos RRR remoza Recuperación, Remozamiento y Reingeniería. 11 obras que vamos a realizar aquí con infraestructuras que están siendo subutilizadas. Nosotros vamos a lograr eh, construir, que ya, eh, ya hay un acuerdo, está firmado, ya se ha desembolsado dinero a través de la Comisión Presidencial eh, vamos a construir por primera vez, se va a realizar, y ya se va a realizar lo que es la ansiada Escuela de Bellas Artes. Vamos a construir en el barrio Azul un bulevar de 90, 900 metros eh, de longitud, que son 30.000 metros eh, de construcción. Un bulevar en toda la ladera del río Azul del Barrio Azul, que es cuando cuando hay inundaciones, lo primero cuando hay lluvia, es lo primero que se inunda. Pero también vamos a construir para esa persona que vamos a reubicar 128 apartamentos que se van a mantener en su hábitat. Bueno, tenemos al, al senador, eh, doctor ba, Bautista Rojas Gómez en la línea. Vamos a hacer un arriba page. Esto no lo acostumbramos en este tipo de programas, pero caramba, tratándose del doctor, así es que ha mostrado su interés en unirse a este programa. Buenos días, doctor. buen día William. Mucho gusto. Para y nosotros es un honor doctor, tenerle Eugenio me invitó, no estoy por ahí porque a las 11 de la mañana justamente tenemos una reunión con el pleno de la Junta Central Electoral. Doctor, eh, ¿la provincia María Trinidad Sánchez eh, puede eh, tener algún tipo de beneficio? ¿Usted se siente identificado? Hermana Mirabal. Eh, perdón, la, la, Pro, la provincia de Hermanas Mirabal, porque también estamos con el senador de María, Pro, provincia de María Trinidad Sánchez. La provincia sí. de Hermanas Mirabal, eh, ¿ustedes considera puede beneficiarse de una construcción como la que planteamos de la carretera San Francisco de Macorís-Río San Juan? Por supuesto, eh, nosotros tenemos acceso, discutiblemente vía Hernández, pero eh, eso eh, para nosotros... Cualquier posibilidad de accesar a esa zona, a la costa norte, pues tiene valor además eh, la distancia eh, por el trazado que tiene esa carretera siempre y cuando se respeten elementos indispensables, eh, porque se trata de un ecosistema que se va a, a donde está trazado esta carretera que, que requiere de mucho cuidado y un manejo muy, muy muy eh, cauteloso. O sea, respetando eh, las aguas que, que son importantes, respetando ese bosque nublado que hay en, en ese territorio. Pero indiscutiblemente que impactaría positivamente la zona que tiene que ver con, con eh, la comunicación. Ya que la tenemos por eh, Tenares a Palo Hernández, pero eh, Tenares, San Francisco, San Francisco, Río San Juan, es una, una vía más directa. Efectivamente, y es una vía que también eh, pasa la cordillera septentrional y en sí, sí. y, y, y, y ambientes muy, muy interesantes y atractivos. ¿Ha tenido algún problema esta carretera eh, con lo que ha sido hasta este momento la promoción del ecoturismo en estas partes de, de la provincia? Bueno, eh, eso, eso es uno de los valores importantes que podría tener, o sea, eh, el, el trazado, porque ciertamente, como le decía, eh, eh, cruza importante ese ecosistema de la septentrional, incluso eh, hay áreas ahí sumamente de conservación sumamente importantes, que sería un estímulo eh, bastante eh, novedoso para el desarrollo del ecoturismo en esa zona. O sea, eso tiene un entorno que va a desatar en, con el cuidado que se, que se requiere, porque eh, ahí el senderismo será sería eh, un impulso importante para, para ese territorio. Y ya la comunicación directa con la un municipio tan importante como Frío San Juan con características ya de sol y playa que complementarían eh, una eh, toda una cadena ecoturística y turismo sol y playa para la, la provincia de Duarte senador por la provincia hermana Mirabal del partido ah, el partido fuerza del pueblo está de acuerdo con las medidas de apertura en Semana Santa doctor bueno, yo le digo, eh, el comportamiento normal de una epidemia, en este caso de una pandemia, eh, son los rebrotes eh, cíclicos cada dos tres meses. Y ya nosotros, eh, independientemente de lo que ocurra, eh, del de, de, sistema de vigilancia que se coloque, eh, estamos abocados a tener un rebrote finales del mes de abril principio de mayo que podría verse eh, incluso eh, eh, acentuado con una apertura muy libre en, en Semana Santa yo creo que es, es extremadamente difícil la vigilancia de, de las playas como se ha planteado porque se apertura en las playas pues la gente se, se aunque un espacio abierto el, el aire, la brisa, pues eh, evita un poco la, la transmisión aérea, pero el contacto de persona a persona, eh, muy directo con el uso de recipientes comunes, botellas comunes, eso podría asentar un poquito. Entonces lo que sí, eh, eh, como ya se tiene diseñado todo un, un protocolo, para Semana Santa, incluso en materia de los cierres, a partir del Viernes Santo, eh, nosotros entendíamos que, que las precauciones debían tomarse desde el Jueves Santo, mínimamente, eh, el, el, el, el toque de queda, los horarios y demás. Pero lo que sí eh, tiene que estar claro el Ministerio de Salud. Como hablamos, rector, que a partir de Semana Santa, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene que eh, extremarse y la búsqueda activa de posibles sintomáticos también eh, deben aumentar eh, el número de pruebas a partir de ahí, a los fines de detectar a tiempo y aislar en los territorios en posibles nuevos casos y aislar en los territorios posibles eh, rebrotes que nosotros entendemos que por el comportamiento que ha tenido la pandemia en el mundo, a República Dominicana le corresponderá abrir un aumento de los casos. Gracias, doctor Bautista Rojas Gómez, el senador por la provincia de Hermanas Mirabal, por su participación en este programa. Y antes de cerrar este segmento... No, yo, antes de cerrar este segmento, yo... yo sí, concluir con la obra, sí. sí, cómo no. Y si me permiten. Sí. No, adelante. Sí. Eh, le hablaba de las obras que estamos haciendo, 128 apartamentos, un bulevar en, en el Barrio Azul, la Escuela de Bellas Artes donde está actualmente la fortaleza, que vamos a construir una fortaleza nueva para los guardias, y a los internos lo vamos a trasladar donde deben estar, en el nuevo sistema penitenciario, en el sistema modelo. Eh, la dotación de los bomberos, que tienen que ver ustedes dónde está ese bombero por tantos años, lo vamos a construir también donde están las instalaciones actuales de obras públicas, que le vamos a construir también una sede, frente al estadio donde está, está Inespre, la instalación de Inespre, unos 20.000 metros que están siendo subutilizados, vacío, y ahí vamos a ser seis oficinas eh, técnicas, vamos a decir, gubernamentales, Fortaleza, Obras Públicas, DGC, Intran, 911, oficinas técnicas de Inespre, y vamos a tener dos helipuertos en la misma. Pero también estamos construyendo lo que es el puente Ugamba es una gran necesidad para todos los comunitarios de esa área, cerca del Hospital San Vicente de Paúl. Y recordarle que en presupuesto tenemos, y ya se está trabajando, se están continuando los trabajos, gracias a la decisión del presidente y del Ministerio de obra pública y del INVI, eh, el Hospital Regional San Vicente de Paúl, así como también la circunvalación, donde nosotros aprobamos 500 millones de pesos para el hospital y 400 millones de pesos para la circunvalación. O sea que estamos... El Instituto Nacional de la Vivienda... Eh, retomó la construcción del hospital regional San Correcto. Vicente de Paul, aquí. Dicha edificación contará con tres niveles y un total de 34.500 metros cuadrados de extensión. O sea que hay un trabajo o sea, ahí del ingeniero Carlos hospital. Bonilla que tiene... A... Así es. O sea que de los 1.300 millones que hay en el presupuesto para este año 2021, 900 a dos se van a ir solamente en dos obras. Entonces van a, van a quedar unos 400 millones, sí. millones para los demás. Hay unos 95 millones que es para repavimentación, asfaltados, pero recordemos también que tenemos diferentes instituciones. Por ejemplo, ahí está el INDRE, que tiene su presupuesto aparte para esta provincia, lo que tiene que ver eh, con las presas y demás. Las obras que yo le mencioné no están dentro de ese presupuesto, son obras que, está, que se está haciendo a través de la cuenta presidencial. O sea que el presupuesto para esta provincia va a sobrepasar los 2.500 millones de pesos. Senador eh, Alexis Victoria, vamos a estar el jueves santo allá en ya. Agua, haciendo un programa muy especial en coordinación con el ayuntamiento del municipio de Nagua. Esperamos que usted pueda acompañarnos en Semana Santa. Yo sé que son días duros después de tanto trabajar, pero ojalá pueda estar con nosotros también allá y escuchar su mensaje eh, ya en la parte final de este segmento eh, con los senadores, la, la señora gobernadora y el señor alcalde. También tenemos un exalcalde, aquí está el exalcalde Alex Díaz, que sigue gobernando, sigue siendo alcalde de 7 a 9 de la noche en su programa de televisión, que es el más popular. Lo mismo Pedro Ramón Cabrera, que es una figura muy importante en las comunicaciones de la provincia de María Trinidad Sánchez, para Así mí es. el más importante comunicador en este momento, en esta parte de nuestro país. Bueno, eh, primeramente para recordarle a Les Díaz que él me hubiese llamado, yo tengo una compañía de logística y le hubiese resuelto el problema de llevar todos esos documentos en, un, en una camioneta atrás sí, y, no. que podría... A veces le sí. he escapado cualquier papel. Es. No, no, y lo más importante es cuando tengan que retirarlo, porque yo no creo que vaya a tener mucho efecto esto. Pero bien, adelante. este Lamentablemente, Willy, y yo tengo un viaje programado, pero todo mi equipo y todo eh, eh, lo que es la provincia va a estar al lado de ustedes, porque entendemos la labor que hacen ustedes cuando se trasladan a una provincia, el sacrificio que hacen, y, y especialmente... Eh, lo que ustedes van a exponer allá, que es transmitir el mensaje de cada ciudadano de exigirle a las autoridades lo que se necesita en la comunidad. Lamentablemente estaré en contacto con ustedes a través de la, de la vía telefónica o cualquier cosa, pero no podré estar con ustedes porque me lo informaron. Por eso vine aquí hoy para acompañarlo y darle nuestro apoyo y seguir aportando a través de esta de esta plataforma, eh, cualquier eh, eh, cualquier aporte político y mediático uno pueda servirle ¿no? a la Nación. Señora Gobernadora, gracias por estar con nosotros. Vamos, el micrófono inalámbrico, por favor, sío Gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos entrar a su provincia. El gusto para mí. Le doy las gracias por estar aquí con nosotros en este programa de la CETA tan importante, la cual me siento muy contenta por todo lo que han hablado con respecto a la carretera Naranjo Dulce, Río San Juan la cual yo envié un comunicado y un levantamiento a nuestro señor presidente porque sería algo ecoturístico, turístico donde hay muchos productores, donde hay muchas siembras de roble, caoba pino cedro, es decir todo tipo de productos que como ustedes acaban de decir es de una manera imposible poder trasladarlo aquí a la ciudad del mercado. Y el alcalde que ha estado bien activo eh, También. con sus obras eh, y la verdad que San Francisco de Macorís sigue para adelante, y eso nos alegra muchísimo. Y, y ya ustedes pueden ver, el senador eh, Romero, el alcalde Sikio, esto es una pareja fuerte que está haciendo buenos aportes y que está solicitando las mejores cosas para esta provincia y muy especialmente para este municipio. Willy, Willy, Muchísimas me, gracias. Me escribieron, me preguntaron a Ale de cuántos kilómetros de asfalto plantó Gonzalo Castillo acá en San Francisco de Macorís. ¡Llévatelo junto, corre! pero qué este chifre? está ahí?